Emotion. Emotion. well my friends this is an exciting morning you see right behind me that's a fire volcano it's still an active volcano in the zone it is one of three volcanoes that is in the area two weeks ago there was an eruption and apparently there's a lot of movement this morning so we're gonna try to get very close to see all these exciting natural phenomena keep up with us Y bueno, amigos, detrás mío alcanzan a ver el volcán de fuego, el cual está en erupción. Hace dos semanas hubo una erupción grandísima y aparentemente esta mañana amaneció el volcán de fuego con mucho movimiento. Si pueden ver a, detrás mío, alcanzan a ver el rojo del lodo, eh, las nubes, esto se está poniendo, uy, los truenos, esto se está poniendo emocionante. Continúen con nosotros. Café. ¡Café! ¡Café! Miren cómo se ¡Mira qué bonito! Pieza. Totalmente diferente, ¿verdad? ¡Qué uh lindo! -huh. A lo que estábamos viendo allá en Antigua. Uh -huh. Aquí es afuera. Todo lo que vamos a ver aquí. Well, my friends, my guide, Lewis just brought me through a little road. And we can see behind us the fire volcano. We have no distractions. There's nobody around. So hopefully uh, we're able to see. Apparently tonight is going to be a spectacle because everything is going to be red. You can hear the thunders. Uh, Just wanted to see if you saw it you can hear the thunder you can feel the energy of the volcano all around the area today so this is good and i've never been able to see a live volcano so this is i don't know about you guys but this is for me it's a first so keep up with us huh let's continue and let's see what else we find today thank you for your attention Notice how our vehicle is full of mud drops, uh, all this comes from the volcano, from the fire volcano, impressive, definitely mother nature is something out of this world. We haven't understood her. We don't know anything about her. We forgot that we're simply a minor skilled part of her. Miren el lodo que está cayendo del volcán cómo tiene cubierto el vehículo, cómo nos está cubriendo nuestro, nuestra ropa. Sí, todo ese lodo es proveniente del volcán de fuego. ¡Wow! La madre naturaleza es algo increíble. ¡Qué, ¿Qué? ¡Buenos días! ¿Qué pasó? ¿Todo bien ¿Qué andas haciendo por acá, ¿Qué trabajas? ¿Ah? Huyéndole al agua. hace? visita de... Buenos días, señor. Buenos días. Mucho gusto, encantada. Con él trabajamos juntos en la policía de turismo. Ah, caramba, qué bueno. Cuéntame una cosita y donde aprendiste a decir Good afternoon, el Buenas tardes de Dios. Ah, ¿y cómo se dice? Buenas tardes. Good afternoon. Muy bien, gracias. Qué bonito, qué lindo. Ah, Qué bueno, gracias. La bandera, la <risa> <risa> ¡Bueno el dato! ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Estuvo buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. buenísimo. Gracias por la bandera. Ahí le mandé la patrulla. Ya vimos. Lo llamé, va a echar un colazo allá arriba, por favor. Ido para ahí, eso fue para basurero. Ajá. ¿Y ustedes hasta dónde llegaron? ¿pues? Allá en la barraca onda. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me dijeron ustedes que para la basura. No, la Barracaola. Yo les dije, echen una antena por allá, por favor. Anda una, una y un don ahí. <risa> sí, gracias, gracias, señores. Servido, servidos bueno, para bueno, serviles bueno. que les va bueno, bien. día, buen día. So well, my friends, here I am with my key person in Guatemala, Luis Orellana. Highly recommended for you when you come to Guatemala and Antigua. This is the guy. So today we have a fantastic day going on. Uh, besides coffee, besides um, textiles, we are going to a macadamia plantation. And something that was unexpected for us was a volcano about to erupt so tonight this is going to be amazing the color of the skies so uh, we are in the region of Zacatepeques which is the province uh, where Antigua is located the smallest province in Guatemala out of the 22 Uh, provinces in the country this is the smallest one so the land and the soil here is virgin it's black it's very fertile so keep up with us so we find a little bit more about what makes of guatemala so special mariki for coffee tv